Saludos comunidad biocéntrica. El título de hoy es Biodanza y la poética de la voz y la palabra. Y Este tema ha sido sugerido por Marcela Carlino, que nos escribió pidiendo eh, este tema. Así que muchísimas gracias por, por tu inspiración. Desde la perspectiva biocéntrica, el abordaje de la poética de la voz y de la palabra a mí me sugiere eh, ir a la creación de la vida. Y para hablar de la creación de la vida, pues tenemos que ir inevitablemente a los grandes sabios y sabias de la antigüedad, um, de todo el mundo, a los abuelos y las abuelas de los pueblos originarios, que, que si bien todos ellos tienen una manera peculiar de expresar la, cómo fue la creación de la vida, todos tienen en común eh, un eje que se llama el vacío creador, que tiene muchos nombres. ¿eh? En cada cultura lo, lo, hablan de, de, de, lo nombran de muchas maneras. Una de ellas es el amor. Bien, pues el amor tuvo la voluntad de experimentarse, eh, en el goce, gozo eternamente renovado como dicen los antiguos rishis de la India entonces en esa voluntad de experimentarse eh, esa fuerza de proyección que lo llevaba hacia afuera ¿eh? para experimentarse esa fuerza mmm, proyectiva se manifiesta uh, por ondas y esas ondas tienen dos maneras diferentes de viajar. Una es a través del vacío en línea recta y eh, eh, se llaman las ondas radiantes o de luz porque son la aceleración de las, de las partículas cargadas. Y la otra forma de viajar que tiene la onda es mecánica por oscilación se le llama mecánica porque es por oscilación de manera que es un pulsar de contracción y relajación, implosión, explosión y en, esa, en ese movimiento pulsante genera una vibración y se le llama ondas vibracionales o sonoras y en esa vibración y en, esa, en, esa, en ese movimiento oscilante genera sonido, que es lo que nosotros conocemos como el sonido. Entonces, los antiguos uh, rishis de la India, ellos identificaron este sonido primigenio ¿sí? como el sonido OM, ¿sí? que se escribiría en letras uh, del alfabeto occidental, sería a AUM. Esas, esos, esas tres letras hacen el sonido. entonces aún. Es el sonido primigenio que lleva que lleva implícita pues toda la información. ¿sí? Toda la información para que se dé ¿sí? en esas ondas vibracionales para que se dé la forma. Y entonces en ella está el pasado, el presente, el futuro. De hecho, es tan importante que en la India el primer fonema que les enseñan a los infantes es este sonido, por ser la voluntad creadora sin, sin acción, sin actividad. En la Biblia, en la tradición judeocristiana, también encontramos que en las primeras, las primeras frases de la Biblia en, en el Génesis, dice al principio uh, fue el verbo y el verbo era Dios entonces te lo voy a leer explícitamente para no, no dejarme nada, dice al principio fue el verbo el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios este estaba en el principio con Dios todas las cosas por medio de él del verbo, fueron hechas y sin él el verbo nada de lo que ha sido hecho fue hecho entonces esto es común el verbo es el verbo el sonido es el, el, el lenguaje del universo entonces en el siglo a mitad del siglo XX un científico llamado concretamente Hans Jenny ahora te lo escribo aquí abajo él eh, interesado por um, descubrir la forma del sonido pues investigó y creó la disciplina que se llama cimática que es la que en la que podemos ver la, el, el, la estructura el orden que genera que es el sonido que en sí mismo eh, crea las formas a partir de su, su propia estructura entonces ¿qué hizo este señor Jenny que hizo pues en planchas conductoras de, de metal o así que sean conductoras entonces encima puso arena o partículas pequeñitas de, de, de sal de minerales no entonces a, al emitir el sonido por la placa conductora, las partículas, la sal o, o la arena, entonces lo que hacía era, eh, mostraba en sonidos puros, muestra eh, estructuras geométricas, formas geométricas de gran belleza. Entonces eh, aquí te invito a que vayas a, a mi página web y que leas este artículo donde explico con más detalle, y con fotografías y con links interesantes, si bien el, el sonido es el, es el lenguaje del universo, pues nosotros, como vida, somos también lo que podríamos llamar un instrumento, un instrumento acústico. De hecho, por ejemplo, el oído, tanto externo como interno, está creado para captar las vibraciones en, de, de onda en línea recta, en oblicuo, para, ri, para arriba, para abajo, toda esta forma de la oreja, esta es, eh, no es porque sí, sino es para captar las vibraciones que entran en el oído interno y a partir de esa vibración se generan frecuencias que estructuran la información que llega al cerebro, en fin, o sea, es toda una maravilla, es toda una maravilla, entonces... Nosotros emitimos también ese sonido en forma de voz, de voz, om. ese om primigenio. Podemos eh, pues repetirlo gracias a un proceso también interno que empieza de alguna manera con el aire que está acumulado en los pulmones y que viaja a través de la laringe donde se encuentran las cuerdas vocales que están cerradas en general normalmente están cerradas, entonces cuando el aire viaja hacia afuera, pasa por estas cuerdas vocales que son, que están hechas mayoritariamente de agua, y al pasar la vibración, como las cuerdas están hechas de agua y la vibración sonora se transmite a través de un medio, que en este caso es el agua, pues... Uh, al llegar a la cavidad de la boca y de la fuerza nasal y con toda esa complejidad sale la voz entonces la voz que es la vibración sonora pues esa voz es algo que no que, que no se puede sujetar ni se puede ver ni se puede ver y por el hecho de no, no ser visible, ni poderse sujetar, se le llama como la, el instrumento del alma. Y entonces, aquí nos vamos acercando al concepto de consigna de Rolando Toro. Si la voz es... El, el instrumento sonoro de expresión del alma aquí hay una gran poética aparte de toda una estructura orgánica, biológica, científica, probada entonces déjame que te, que te, que te diga Qué es lo que dice Rolando en relación a la consigna, que no habla mucho de la consigna, eh, ni, siquiera, ni tampoco de la voz, pero cuando, cuando, cuando habla de, de la consigna, él está diciendo algo muy interesante. Um, dice, la consigna tiene el objetivo de motivar el movimiento y la vivencia. La calidad de las vivencias depende en gran parte de las consignas. Entonces, si bien es verdad que la música es la que nos va a, a ayudar a llegar a un estado de vivencia en el que podamos dejar de danzar la música y ser la música para que nuestra identidad vaya integrándose de la manera más saludable y nuestro ser en el mundo se manifieste, se manifieste de la forma más... Um, más auténtica, ¿eh? con una identidad integrada, eh, la consigna es la, eh, la, la presentación, o sea, es, es el inicio de la vivencia en sí misma. Y entonces, aunque tú estés hablando de la consigna, nombrando el ejercicio o explicando los beneficios orgánicos de, de su ejecución o cómo se hace eh, ese ejercicio antes de hacer tu muestra corporal. La voz tiene una gran importancia porque es vibración y esa vibración ocupa el campo ¿sí? eh, electromagnético en el que estamos inmersos, ¿sí? ese éter, el, el plasma o líquido amniótico, el campo de resonancia lo ocupa de tal manera que en el momento en el que yo estoy emitiendo a través de mi voz una información va a resonar en el campo y va a generar eh, armónicos si están eh, conectados con el alma. Esos armónicos van a resonar en el campo individual del ser individual y del sujeto colectivo. Y esa resonancia armónica va a despertar armónicos internos de cada individuo, potenciando. Que eh, los potenciales genéticos, los que están dormidos o anestesiados, despierten. Y los que están despiertes, pe, despiertos se conecten a, a la armonía de la vida, a la energía creadora, al vacío creador. Entonces, estamos hablando de poética... Y estamos hablando de ciencia a sí mismo. Entonces, en biodanza, la voz, la palabra, por mucho que pueda, porque puedas informar de una manera técnica, vas a tener que acompañarla de la poética. Porque la poética es el lenguaje universal en el que La intención es llegar a un lugar en el que no necesitas entender con la mente, pero sí puedes captarlo con esa información, con la energía vibracional, con el significado que da sentido, aunque en sí mismo no tenga un significado mental, que después vas a poderle poner palabras. Pero en biodanza lo que nos interesa es acompañar los efectos posteriores que, que, que vendrán con la música, con el movimiento y la, y la voluntad de entrar en resonancia con la música. Con la consigna lo que vamos a hacer es, es introducir en la vivencia. La vivencia no se da en la, a partir de la música, la vivencia se da a partir de la consigna, y es un continuum en la, en, la, en la sesión de biodanza. No se para la vivencia cuando se para la música y luego se habla y se vuelve a la música. La vivencia es continua, y para que ese continuo se dé, el facilitador y la facilitadora debemos ejercitarnos pues, en las cualidades de la voz, en el tono, en, en, en la lentitud o la rapidez, ¿no? en, en la articulación de las palabras. Y entonces, esto es práctica, claro que es práctica, es como, como todo, es constancia, perseverancia, pero ¿perseverancia en qué? No para ser actores de doblaje, ¿eh? que también está bien, ¿eh? Pero en biodanza, en, en los espacios biocéntricos, nuestra voz, nuestra poética y el uso de la palabra está centrada eh, explícitamente para desde el alma, desde el corazón, emitir la vibración adecuada para que esos armónicos, lleguen al corazón de la otra y entonces eso no es algo que tú hagas con la mente esto es algo que surge desde el ejercitarnos en que sea el alma la que se exprese a través nuestro para que esa expresión auténtica y armónica vibre con, la, con el ser auténtico y el alma de la otra persona y así generar uh, acciones transformadoras internas que van a, a, a devenir externas porque cuando porque lo que está dentro está afuera uh, y lo que es fuera es dentro entonces ejercitarnos en estos símbolos en este entendimiento, en el sentido que tiene la vida desde este lugar de la propia vida es muy interesante y tiene implícito estudiar, investigar no dejar de aprender porque hay tantas cosas para aprender en este tema de ser instrumento acústico, nosotros, los seres humanos. Hay todo un mundo ¿sí? biológico para entender desde la, desde la perspectiva biocéntrica que tenemos eh, la, la capacidad de entender que todo está embonado dentro de otro, ¿sí? la mirada sistémica donde no hay nada separado, todo es junto. Entonces, si el universo, el universo es vibracional, yo soy vibracional. ¿Y cómo es esta vibración? ¿Cómo se, ¿Cómo se emite? Pues es interesante saber cómo funciona el oído, cómo funcionan los armónicos del corazón. Dan Winter, un investigador que desde, desde hace más de 20 años... 30 incluso, o sea, él investiga a nivel informático, que empezó a, es, es, es ingeniero informático y empezó a investigar la, la, la, la vibración sonora, ¿eh? entre otras cosas y descubrió cosas interesantísimas, entre ellas descubrió que los armónicos del corazón el pulso del corazón los latidos del corazón cuando están uh, conectados con, con el auténtico sentimiento del amar, de la compasión, de la, de la caridad, del amor, ¿sí? del amor en general, con todos los nombres que tú quieras de llamarles, Entonces, resulta que a nivel de frecuencia cardíaca se genera una onda, una frecuencia concreta ¿sí? que es única y despierta material genético del ADN. Dan Winter, interesantísimo. Entonces, si eres educadora biocéntrica, facilitadora de biodanza, no dejes de investigar. Porque el ser humano es curioso por naturaleza. ¿Por qué? Porque él es experimentación él desea experimentarse como ese vacío creador que tuvo la voluntad de experimentarse nosotros tenemos la voluntad de experimentarnos por eso estamos vivos, por eso existimos entonces, esa curiosidad innata del ser humano puesta al servicio de la vida desde una mirada biocéntrica va a generar cambios en el mundo, políticos, sociales, económicos. Y es por eso que estamos aquí. Para ayudar a que ese paradigma antropocéntrico, que ya está caducado y en los últimos estertores de su muerte, sea sustituido de manera armónica por el paradigma biocéntrico. ¿Sí? que no se va a dar de un día a otro ya sabes vamos a tener varias generaciones pero estamos aquí para eso para apoyar ese cambio entonces ese, ese apoyar ese cambio desde una mirada biocéntrica solo podemos hacerlo estudiando estudiando y teniendo siempre la vida en el centro bien eh, Vuelvo a invitarte a, a la página web donde vas a encontrar este post, ¿no? eh, con muchísima más información, más técnica también, que también es interesante y, y diferentes links a otras páginas web que, eh, que aportan muchísima información. Y como siempre, también te invito a, a darle un me gusta a este post, y que te suscribas a mi canal porque es la manera en la que la información se, se, se distribuye por, por todos los lugares. Entonces, gracias y nos vemos en la próxima. Amor y servicio.